...un gualaceo se caracteriza siempre por sus típicos dulces... ...que pueden ir acompañados de un tradicional rosero. ¿Pero cómo se elabora esta bebida? Para despejar la duda nos dirigimos hasta el hogar de Doña Laura... ...aquí se está preparando la bebida que identifica a los gualaceños. María es encargada de la preparación... ...hoy haremos con ella rosero de gualaceo. ...es importante en primer lugar lavarse muy bien las manos... Hecho esto, es momento de traer los ingredientes a la mesa para ser procesados. Hablando, digamos, de la elaboración del rosero, es, digamos, hay que primeramente comprar maíz blanco, después del maíz blanco de Chale y hacerle moles en el molino. Se le un sedazo y hay que cocinarle, digamos, con un día de anticipación. Y regresando al proceso, María ya ha logrado pasar todo el maíz cocido. Es hora de picar las diferentes Bien. frutas. En este momento, el babaco. ¿Cuántos babacos eh, se están utilizando para hacer ahorita? Eh? Ocho. Ocho babacos. Ocho babacos. Sí. Tres piñas. El siguiente paso es la extracción de la pulpa de la piña. Asimismo, las naranjas aportan con el jugo a la bebida. Anteriormente ya se hizo también el jugo de naranjilla y el almíbar. El proceso continúa con la incorporación de las frutas picadas junto con el maíz y el jugo de naranja. También se incorpora almíbar. Finalmente un poco de esencia de piña dará el aroma al extracto. Y como vemos, este es el resultado, el tradicional rosero de gualaceo. esta bebida típica del cantón es comercializada en diferentes panaderías eventos culturales turísticos del pueblo